Saludos, soy Israel Manguera. En esta hora les quiero eh, mostrar cómo hacer para instalar. Para mí es la mejor aplicación para grabar la pantalla. Para mí es la mejor grabadora de pantalla del mundo. Entonces vamos a dar clic en el link que les dejaré en la descripción de este tutorial. Esperen bueno, los 5 segundos de publicidad, luego saltar publicidad y luego eh, le saldrán archivos como este. Dan clic en descargar y una vez se les descarga van a dar clic derecho extraer aquí una vez que se les extraiga pueden eliminar este vamos a dar doble clic vamos a dar clic en clic derecho aquí en este archivo ejecutar como administrador luego vamos a clic en sí vamos a dar clic en ok con este programa podrán hacer grabaciones podrán hacer directo grabar a pantalla sin ningún inconveniente todo lo que quieran entonces una vez hecho ello las soluciones vamos a ejecutar este damos clic en sí una vez aquí vamos a cerrar esto aquí una vez hecho ello vamos a dar doble clic en la carpeta ingresar nuevamente a la carpeta crack, este que dice activar, vamos a dar clic, vamos a darle clic en copiar, cerramos aquí, vamos a dar clic en el acceso directo, clic derecho, abrir ubicación de archivo, y aquí vamos a darle clic derecho, pegar, luego clic en continuar y listo. Lo otro que también pueden pueden ingresar dando clic en carpeta equipo disco local C, archivo programa por 86 si se nombra 64 ,000. y aquí mi aquí y aquí pegan el archivo es lo mismo pero una vez hecho ello vamos a dar clic derecho en el escritorio clic derecho eh, nuevo vamos a darle nuevo acceso directo vamos a dar clic en examinar vamos a ir vamos a irnos a él. Equipo disco local C en mi caso, archivo programa por 86 y sistema operativo es de 64 bits 732 bits Lo no buscan en archivo programa, pero como es 64 bits damos clic en archivo programa por 86. Igual hagan el proceso, así como estoy haciendo aquí. Que si es de 34 bits van a encontrar la carpeta. Si es de 32 tener una va a tener solo esta. O sea que por lógica, si es de 32 bits va a salir solo este y van a dar clic en esa. Entonces seguimos una vez que den clic en archivo programa por 86 se vienen aquí donde dice miiris y luego van una vez se les desplegue van a buscar la, el, el, el archivo que pegamos aquí en esta carpeta este que se llama activar vamos a dar clic una vez le demos clic en él vamos a dar clic en aceptar luego vamos a clic en siguiente y aquí vamos a poner un nombre que no el nombre que vamos a poner Gra grabadora grabadora hd doy clic en finalizar les va a quedar un archivo como este como este entonces yo que hago doy clic derecho anclar a barra de tarea para que me quede aquí ustedes si quieren lo dejan ahí igual vale, funciona ya podemos eliminar todo esto me gusta tener el escritorio limpio entonces ejecutamos el programa, damos clic en sí y se va a ejecutar sin ningún inconveniente. Y aquí está configurado, configuramos todo ya para que grabemos, hagamos un directo, sin ningún inconveniente. Ahí ya quedó activado de por vida y no les va a generar ningún problema. Por eso es sí, todo por hoy. Espero que se suscriban y lo otro es que síganme en el grupo que les voy a dar en la descripción de este tutorial y suscríbanse y los tres que si quieren pueden donar también Ahí les dejo el enlace esto es todo por hoy y no olviden suscribirse chao